La magnitud-tiempo es una de las más complejas de trabajar en un aula dependiendo de la edad en la que nos encontremos. Además, se hace incluso más difícil trabajarla porque en parte depende mucho de la persona, del sujeto. ¿Por qué? Porque seguro que os ha ocurrido eso de que estáis en una clase súper aburrida y parece que dura años y en una clase en la que estáis entretenidos, pues a lo mejor parece que han transcurrido una hora en cuestión de 15 minutos. En la etapa de educación infantil se trabaja la magnitud tiempo a través, principalmente, de las rutinas. Es decir, de qué hacemos a lo largo del día y de su ordenación. En educación primaria lo que debemos hacer es aprovechar ese trabajo o la rutina para ir incorporando otros conceptos como son las horas del día, los días, los meses y los años. Pero obviamente no podemos empezar directamente con introducir lo que son las distintas horas, minutos, el reloj, etcétera, sino que tenemos que ir... Primero, como con el resto de magnitudes, comparando directamente eventos, o más bien la duración de los eventos. Por ejemplo, comparando dos eventos que empiezan al mismo tiempo y viendo cuál acaba antes y cuál acaba después. Hay que tener en cuenta aquí diversos errores que pueden ocurrir cuando trabajamos con el tiempo y la comparación directa. Por ejemplo, imaginemos que ponemos a dos personas a correr en un tiempo definido. El alumnado puede llegar a pensar que la persona que llegue más lejos ha tardado más tiempo porque ha recorrido más, entonces para recorrer más necesitan más tiempo. Del mismo modo, la persona que haya recorrido menos habrá tardado menos tiempo, lo cual no es cierto, porque recordamos que las dos personas han tenido el mismo tiempo. Esto ocurre que no tenemos todavía ni hemos trabajado la magnitud velocidad, que se trabajará principalmente en cursos de la educación secundaria. Para trabajar en el aula la magnitud tiempo, podemos seguir trabajando con las rutinas que es como se hacía en educación infantil, pero esta vez añadiendo aspectos como el momento en el que ocurren, la duración que tienen esa, esa rutina, Por ejemplo, a qué hora como y cuánto tardo en comer o cuánto tardo en llegar desde casa al colegio. En el Sistema Internacional de Unidades, la magnitud tiempo tiene como unidad el segundo, pero no podemos empezar en el aula directamente por los segundos. Lo primero que deberemos hacer será acompañado de las rutinas, como ya hemos dicho, ir introduciendo las horas y los minutos a través de las medias horas, es decir, 30 minutos, y los cuartos de hora, es decir, 15 minutos. Cuando tengamos eso interiorizado, podremos pasar entonces a trabajar con los minutos de manera individual y con los segundos. Y además trabajar las equivalencias entre unos y otros. Pues una hora son 60 minutos, un minuto son 60 segundos, un día son 24 horas. Cuidado con esto, porque con el hecho de trabajar siempre del 60 a 60, pues puede provocar un error eso de que un día solo tenga 24 horas y no 60, que sería lo esperado. Acompañando al trabajo de horas, minuto y segundos, también podemos ir trabajando la representación en el objeto por excelencia, el reloj, tanto digital como analógico. Si nos centramos en el reloj analógico, tenemos que tener en cuenta varios aspectos que pueden, de nuevo, obstaculizar al aprendizaje. El primero es que en un reloj analógico tenemos varias manecillas, que cada una significa una cosa completamente distinta. Incluso dependiendo del reloj podemos encontrarnos, o bien dos o bien tres. Uno de los obstáculos que se pueden presentar es el confundir el significado de ellas, puesto que si lo pensáis, nos daría que pensar que pues, la manecilla más larga correspondería a lo más grande, que son las horas. Pero es justo al contrario. Es la manecilla corta la que representa las horas, mientras que la larga es la que representa los minutos. Y ya si tenemos los segundos, que muchas veces es igual de larga que la de los minutos, pues más confusión todavía. Muy relacionado con el obstáculo anterior es el que nos aparece al tener dobles equivalencias en el reloj analógico. ¿Esto qué quiere decir? Pues si tenemos un reloj analógico y las manecillas apuntan a un número, pues por ejemplo el 2, este 2 significa o bien un 2, si apunta la manecilla de las horas, o bien un 10. Si apunta a la de los minutos, entonces tenemos esas dobles equivalencias que pueden causar ese obstáculo de pensar que 2 igual a 10 o que los confundamos uno con el otro. Y esto se vuelve incluso más difícil porque en muchas ocasiones, si tenemos también el segundero, los segundos no vienen definidos. Cuando pasamos al reloj digital también se nos presentan algunos obstáculos. Por ejemplo, aunque nombremos la hora de la misma forma en la mañana y la tarde, pues por ejemplo las 8 de la mañana y las 8 de la tarde en según qué reloj digital, nos pueden aparecer dos números distintos. Volvemos aquí a las dobles equivalencias. El 8, por la mañana es un 8, pero por la tarde es un 20. Y también podemos hablar de lo que se suele poner en el reloj digital o cuando escribimos la hora a mano, eso de AM y PM. Esa abreviatura está en el latín y bueno, la de antes del mediodía puede colar, pero la de después del mediodía, ¿por qué se escribe una P y no una D? En cuanto a la comparación indirecta, Quizá es muy difícil realizarla con la magnitud tiempo si no tenemos un instrumento de medida preciso, como puede ser el cronómetro. No tenemos otro instrumento físico, salvo quizá un reloj cualquiera, fijándonos en el segundero, para utilizar de intermediario y que nos diga si un evento dura más que otro. Y por último, para acabar el vídeo, lo que vamos a hacer es ver una serie de materiales y recursos para poder trabajar esto en el aula. El primer material que podemos utilizar para trabajar la mano en tu tiempo y es algo que también se trabaja, como ya hemos dicho, en educación infantil es algún material que nos ayude a hacer secuencias temporales. Pues este que tenemos aquí, pues ilustra un poco la secuencia de levantarse y acostarse y prepararse para ir a, al colegio o a donde sea. Y además, pues en concreto es reversible. O sea, digamos que la rutina de levantarse es la opuesta a la de acostarse. El siguiente material que podemos utilizar también para hacer una medición algo más informal de lo que es el tiempo son un instrumento que seguro que conocemos, que son los relojes de arena. En este caso pues tenemos tres relojes de arena de tiempos distintos, si no recuerdo mal son uno, dos y cinco minutos, los cuales no vamos a ver aquí enteros porque estaríamos haciendo más largo el vídeo para nada, pero sí que los podemos utilizar pues... Eh, colocando el reloj de arena y realizando una acción, o dando tiempo para hacer cierta cosa. Cuidado con esto, como ya hemos dicho anteriormente en el vídeo, porque puede parecer que una persona que haya conseguido hacer más cosas en el mismo tiempo, ha tenido más tiempo, cuando en realidad no es así. El siguiente instrumento, y quizás va a ser el más común en un aula, pues son los relojes analógicos. Aquí vamos a presentar distintos tipos, porque cada uno tiene características interesantes. Vamos a centrarnos primero en este que está aquí. Pues este, por ejemplo, tiene... Esto, bueno, al final es un material creado específicamente para eh, enseñar la mani del tiempo. Entonces tiene pues, una serie de rutinas con la hora. Y aquí tiene la hora y los distintos minutos. Como ya hemos dicho, debemos introducir la hora con la rutina y lo que tardamos en realizarla. Y bueno, este... Pues un reloj que se asemeja bastante a lo que nos encontramos en un reloj analógico y tenemos una ruedecita que nos ayuda a girar la hora o a girar las agujas. La característica que tiene es que gira exactamente como un reloj. Es decir, esta ruedecita giraría la aguja del minutero y vamos viendo cómo va girando también la aguja de las horas. Este reloj, no sé si lo podéis apreciar bien, pero tiene esa equivalencia de la que hemos hablado anteriormente en el vídeo. La primera de ellas vemos que tiene a la vez el 2 y el 14 representando la hora de la mañana y la hora de la tarde y además aparece aquí en esta esquinita que no se apreciaron en el vídeo aparece el 10 de eh, cuando la aguja del minutero apunta al 2 tenemos o han pasado 10 minutos el siguiente reloj analógico es este que tenemos aquí que es básicamente una pizarra en la que aquí pues sí que giran las dos manecillas de manera independiente no estamos limitados a cómo se pondría la hora en un reloj analógico y que además pues nos permitiría pues si tenemos esta hora que está aquí que nosotros sabemos que es las 9 y 25 pues colocarla me voy a permitir le dar la vuelta para poder escribirlo puede escribir las 9 y 25 de nuevo este reloj presenta esas equivalencias que ya hemos visto antes pues si nos fijamos en el 9, tiene el 9 y aquí en pequeñito, que no se va a ver, tiene un 21. Y además en todo el borde tiene la división en 60 partes que representan los minutos del reloj. El último modelo de reloj analógico o de material educativo que representa un reloj analógico que tenemos es este que está aquí. Básicamente la estructura central es la misma. Tenemos un reloj con dos manecillas que se mueven de manera independiente, pero es una especie de puzzle. ¿En qué sentido? Pues... Puzzle en el sentido de que tenemos varias partes que reflejan la hora que representa. Pues esta pieza que está aquí correspondería a la de las 4 de la tarde. Entonces la tendríamos que colocar a las 4 de la tarde o a las 4 de la mañana. Porque recordamos que en el reloj analógico no tenemos tarde ni mañana, ningún indicador. Y además aparecen distintas representaciones o distintas pictogramas que hablan de la rutina del día. Pues tenemos este que tiene un 23 Aquí encima, y que está este niño o esta niña durmiendo, tenemos este que pone un 13, que representaría las 1 de la tarde, y está saliendo de la escuela. Esto nos puede ayudar, como ya hemos dicho, a trabajar la hora en el reloj analógico junto con la rutina, viendo no solo la hora a la que se realiza, sino la duración. Pasando de horas, minutos y segundos, nos vamos a las unidades superiores, es decir, a días, meses y años. ¿Y qué podemos utilizar? Pues podemos utilizar cosas como los calendarios. En este, en concreto, pues es un calendario del año 2020. Ese año tan magnífico que hemos terminado. Pero lo característico que tiene este es que pues, es un calendario de Mujeres en la Música. Y podemos trabajar los días del año y los meses con uno de estos. Pues con la rutina de ir viendo qué día es hoy, qué día de la semana es hoy remarcando fechas importantes, como por ejemplo este 15 de septiembre, que es cuando cumple año nuestra querida compañera Isabel. Si tenemos el calendario de otra, en otro formato, este en concreto es mes a mes, pero lo podemos tener, por ejemplo, de manera completa, podemos trabajar otros aspectos de, de él, como pueden ser la distribución de las estaciones del año o incluso ver de esa manera completa cuántos días tiene cada mes y aprendernos de una vez qué meses tienen 30 y qué meses tienen 31 días. Y en cuanto a recursos, pues ya lo hemos ido nombrando un poco a lo largo de todo el vídeo. Podemos utilizar la rutina del día a día, podemos ver si tenemos un evento que ocurre o que empieza al mismo tiempo, ver cuál de ellos dura más y casi que todos los materiales que hemos visto al mismo tiempo son recursos. Es una magnitud que digamos que todo lo que se utiliza en el aula es cosas de nuestro día a día y de la cotidianidad. Además, como se hace en educación infantil, también podemos recurrir a medir el tiempo de manera no convencional. Es decir, pues si tenemos un buen ritmo, lo podemos medir con palmadas, siempre que estén equidistantes. O incluso podemos utilizar otros instrumentos que son más musicales, como por ejemplo un metrónomo, para que nos lleve el ritmo y contar ese tiempo según el ritmo que marca. Pues por ejemplo, si tenemos este ritmo que marca aquí. Y esto es todo en este vídeo. Como siempre, si tenéis alguna duda o algún comentario lo podéis dejar abajo en los comentarios y nos vemos en el siguiente.